hola hola buenas tardes bienvenidos bienvenidas a susurro del papel mira lo que tengo aquí pues resulta que ayer una compi de tripleta fue a un bazar de aquí y se encontró que habían traído un montón de bolas entonces nos avisó para que fuésemos por si queríamos que con... nos interesaba comprar algo o algo y yo tuve que ir a hacer un recado y ya a la vuelta pues me pasé por el bazar y me traje pues un montón de cositas para una vez que traen. Voy a hacer un poquito de ruido porque voy a abrir bolsas, ¿vale? mira son de esta marca que pone accesorio ART y también han traído un montón de cosas chulísimas. mira todos son cuentas, ¿eh? Para hacer castle y colgantes para para los álbumes, Mira, encontré extra estas estrellas que llevan purpurina y el centro es de colores variados ¿veis? pues aquí por ejemplo trae pues mira, un surtido y creo que de estas, creo que cogí que cogido, pero ahora las voy a mirar ¿veis? y están como facetadas que hace que, que brillen más, pues Cogí estas estrellas que voy mirad. Después, esas vienen random. Pero después la había ya pues por colores. Y entonces, pues me traje. A ver, ¿veis? Que aquí hay otra. Y aquí hay otra. Y os las voy a enseñar. Estas son iguales que las que os he enseñado. Que las traen random. Había quitas de la bolsa ya. Perdonad por el ruido. ¿Veis? Mira, ¿Veis? Estas son iguales que las otras, lo que pasa es que traen de más colores. Estas, ¿no? Estas, que son de color así entre lila y, y un rosa. Yo creo que es más lila que rosa, pero un lila muy pastelito. ¿Veis? Esta. Esta incluso yo creo que lleva como así como tono como hasta naranjita. Esta y estas que son en azules Que también un azul celeste muy bonito de También así como un tono pastelito ¿Veis? Y trae cada una pues dos, cuatro, seis, ocho, diez Mira Y son muy chulas, ¿eh? Que nada tiene que envidiar Todo esto es del bazar Nada tiene que envidiar a la J.I.E Las cosas como son Mirad, aquí aparecen otras, que son las mismas, pero el centro lo lleva en amarillo. ¿Veis? Yo la estoy metiendo en una cajita. Mira, ¿veis? Y el centro lo trae en amarillo. Pues, ¿qué más? Sigo. Después encontré estas florecitas. Son flores. Y el centro, estas, por ejemplo, son de color celeste. Pero creo que... Había, mirad, estas son de color rosa, estas dos. Y son, pues ya os digo, flores. El centro también es color muy pastelito. Y es muy parecido a la estrella, solo que son florecitas. ¿Veis? Brillan mucho, ¿eh? Y traen también 10. Pues estas las cogí en celeste y en rosa. Si no las cogí de otro color, porque no había? Vamos, de las que había me traje. A ver, ¿veis? y esta en celeste según le dé la luz se ve más celeste o más verdecilla ¿eh? Pues esta. después encontré estas bolas que me gustaron un puñado trae ocho unidades y cogí esta en color así como ambas cogí esta en color entre rosa, rojo hace tornasolado cogí dos Mira, encontré esta en, en blanco roto, pero como lleva ese brillo, ¿veis? Pues también tienen reflejos azules, rosas, hacen como un arco iris. ¿Veis? Esta. ¿Ves? No te vayas. Cogí estas que son más, más rosas que esta, ¿veis? Cogí esta, que eran en, en un verde muy bonito. Esta, que son las mismas que esa estas que son las mismas que esta esta cogí dos valían a 85 céntimos esta en azul que trae un azul muy bonito y creo que de que de bolas de esas así grandes, pues ya está esta verde, este verde me gusta mucho es un verde hoja todas son de la misma marca de arte, veis Mirad qué bonita, es plástico, ¿eh? Y traen ocho. Veis que hace como reflejito. Pues estas son las verdes, estas son entre azules y un y un lila y un rosa. Depende de ya os digo de cómo le dé la luz, ¿veis? Estas que son un rosita muy muy clarito. ¿Veis? Pero si le da la luz, ¿ves? Que aquí sale como un arco iris. Es muy chulo. De esa, cogí dos. Dos paquetillos. Porque después voy y no va a ver. Porque aquí para uno que traiga. Y, y como esta chica Irene ya dijo, mira que aquí han traído. Pues, y me pilló en la calle y dije, bueno, si no, a lo mejor ni hubiese. Ido". Estas que son color perlas, pero como tienen ese brillo, pues igual hacen un color arcoíris muy chulo no es blanco, blanco a ver si cono. mira ¿veis? son muy bonitas y son grandecitas ¿eh? esta sería otra que se abre por aquí esta sería otra, igual que la que acabo de enseñar ¿veis? muy chula estas son las rojas roja, anaranjada tienen varias bueno es que se pegan en el cierre mira se pegan en el cierre y cuesta sacarlas traen ocho, eh, que una se me ha ido por ahí mira, esta aquí. y esta que ya os digo que es de color que me traje también dos Mira, ¿ven? También son muy bonitas. Así como anaranjada, ámbar. Pues eso, depende de cómo le, le dé la luz. ¿Qué más? Mira, encontré que me parecieron muy bonitas también estas. Que traen 12 gramos y llevan el centro en color melocotón. No sé cómo se verá ahí, pero son en color melocotón. También son. La perla del diámetro es más chiquitita que las que os he enseñado hasta ahora. Mira, ¿veis? Y el centro es, es muy bonito. De esa misma la encontré en este tono, amarillito, y también me traje, creo que un paquete. Sí, un paquete. También lo encontré en rosa, y en rosa, como lo, yo, lo pongo, yo lo utilizo más, me traje dos Y lo encontré en un tono, así como un, un random, ¿veis? Y me compré, creo que es un paquetillo solo. Creo que es un paquetillo solo. Sí. Este, no, y aquí hay otro en un verde manzana, muy suave, muy suave. Este es muy bonito, ¿eh? Este verde me gustó un montón. Mira. Es muy bonito. Es muy suave. Como el melocotón, pero en. en yo creo que es un verde manzanita. Es muy bonito. ¿Ves qué lleva hay... ahí? Y el rosa, bueno, el rosa me parece espectacular, la verdad. Porque es un rosa muy, muy pastelito, muy bebé. A 80 85, perdón. ¿Veis? Esperad. Lo voy a echar aquí. Que si no se me caen... A ver, os la enseño. Mirad, qué rosa más... más pastel. Y estas son mucho más chiquitas, no hay parangón entre una y otra, ¿eh? Mirad la diferencia, pero como de todo tiene que haber la vida, pues dije, bueno, me voy a llevar también de, de estas chiquititas, ¿Veis? ¿vale? Entonces estas que son amarillitas y estas que son rosas y estas que son random, porque aquí vienen colores, que en los sueltos, no los había aquí vienen colores que suelto ¿vale? no lo había y otros que sí pero por ejemplo yo este celeste no lo había el melocotón sí, ¿veis? El rosa, ese sí, pero después está este, que es más fucsia que no. Y también pues dije, bueno, pues me voy a llevar una bolsilla de esa Y estas dos. Que esta es como un, como un verde o un amarillo subrayado. Esta no... A ver, que sí, que están bonitas, pero que el tono es más amarillo. No, ser verde, ya me Y estas cosas que que son muy, muy bonitas. Pues esta que la voy a meter también en su sitio. Perdón, el bueno, pero es que esta cabeza hace un montón de ah, pues ahí. Después, enseñaros que igual que os he enseñado hoy, estas flores, ¿verdad? que os las he enseñado antes, igual que estas flores, pues me acaban de... Esta, que también que me acabo de encontrar, que la acabo de ver. ¿Veis? Que esta no tiene nada que ver con el otro rosa. Esta rosa es como un moradillo o un... Un rosa muchísimo más subido mira, Uy, entonces me traje de esos colores este que este me gustó mucho y tiene mucho, muchísimo brillo después enseñaros que encontré había dos pero a mí los emoticonos no me hacen mucha gracia y entonces solamente cogí esta estrellita que vienen con caritas y traen cuatro nada más. los emoticonos no me acuerdo cuánto traía pero ya os digo que a mí es que los emoticonos no... Quitando el de la caca, los demás no me gustan. Y entonces me traje la estrellita, que las estrellitas sí que me gustan. Y dije, bueno, pues cojo una estrellita. Después encontré, mirad, que traen dos, tres, dos, cada paquete. Y son coronas, coronas como de cristal. Mirad, ¿veis? Son unos pedazos coronas, ¿eh? Mirad y traen dos, cogí estas que son en azul estas, que son un color humo muy bonitas también, tienen mucho brillo, mira el, el, el para pasarle el, el hilo o el S lo tienen, pues no lo veo aquí pero este viene cerrado, no sé dónde se pasa el hilo, es que tienen tanto brillo es que ni lo veo bien. Creo que ahí está el agujerillo. Pero no. Pues no sé. A lo mejor son pegadas. Mira, escogí estas dos que son como en ámbar. Así. Marroncita como en ámbar. Lo que pasa es que sigo sin verle por... ¡Ah! Mira. Aquí está el agujero. ¡Anda que chico! Aquí. De aquí se pilla. ¿Vale? Se pueden poner también como botones. Dos ámbar y dos rosas. Veis, y son coronas. Y arriba de la corona lleva un corazón que no sé si se ve, pero lleva un corazón. Después, igual que la estrellita esta en amarilla, la encontré en negra y también la cogí. Vale, que son estrellitas negras, igual que la amarilla. Traen cuatro y también cogí un paquetillo. Luego, mirad, encontré estas que ya son más comunes, pero bueno, están bien. El corazón también es eh, así como, ¿ves? mira es como si fuese estrella o flores o no sé. Y ahí dentro está para pasarle el hilo. Y todas son iguales. Son como si fuesen, ¿veis? Como si fuesen almohadones, cojines o yo qué sé. O rombo. Y el centro es en, en blanco. O, y entonces hace que se vean así mirad de todos los colores que trae y de esta me cogí un paquetillo y esta cuánto trae 12 gramos encontré esta mirad me enseño por aquí que son también más chiquititas que ninguna traen también 12 gramos ¿ves? y también es multicolor y están chulas encontré a ver esta que son de corazones chiquititos, vienen en un sinfín de colores, ¿veis? Y el centro es blanco. Y esta trae 10 gramos. Encontré esta estrellita, parecen caramelitos. Traen 12 gramos y mira cuántos colores. Traen un montón de colores. 85 céntimos todo, ¿eh? Estas, que se parecen a estas. Lo que pasa que la cuenta, bueno, es redonda y aplastada. ¿Veis? Y trae también 12 gramos. ¿Veis? Esta. Me traje esta, que están facetadas y son súper chiquititas. Me encantaron. Traen todos estos colores. Mira. Creo que son muy monas. Traen 12 gramos también. Y dije, bueno, me voy a llevar un paquetito. Y por último, que me traje dos paquetes, porque nunca la había visto y me gustaron mucho. Mirad, tra compré, traen 8, son de con 8,15 milímetros. Son cuentas decorativas, pero esto es la bolsa es mejor que esa, que esta no hace ruido. Y estas traen mensajes, las cuentas, ¿vale? Ahora os las voy a enseñar, mirad, para que las veáis. Yo no la había visto nunca y me encantaron. Y tengo un montón. Tiene muchos colores. Aquí pone sonríe. Aquí pone rock. Aquí pone war. Aquí pone color. Aquí pone sweet. Aquí está. Sweet. Happy. Ever. Way. Ay, ay. No sé si se dice Way, w -H -E. Eh Rich. ¿ve? Este que pone igual. Rich. Lo que pasa es que una naranja y otra roja. Otro wish. Esto pone hk o H. A ver. Esto sería así. Eso sería hk. ¿Vale? Este que parece que viene rota, que pone esta que pone H -U aquí pone color aquí pone sweet beso kiss aquí pone love bueno y trae un montón ¿eh? like like otro week sweet hop ever ever usa play play play week sweet usa ita que no sé lo que significa no tengo idea ¿Ves? y todo esto este que no es nada que esto sería no sé empezaría esto esto el gramo pero no hay nada play también viene mira me parece muy mona y de esta pues me he cogido, que vienen con las mismas palabras ¿Ves? HK, que no sé lo que es Wish, happy, happy Good, que aquí no está good, pero aquí sí Good Road, que es calle, ¿no? Sweet Pues vienen un montón Sing Hugh Happy pues esta, igual, me costaron a 85 céntimos. Porque para ponerlo en, en un esos, pues yo ya mandaba un mensaje directamente. Vamos, a mí me ha gustado mucho. Y ahora pues nada, voy a guardarlo en la cajita. Estaba haciendo taser y estaba buscando unos corazones más grandes, pero no encontré. Las cosas como son. no había. Eh, estaban poniendo cosillas, pero yo creo que estaban poniendo es lo de siempre. Mm, flores de Gracia y cosas de esas y eso. Pues como que yo no iba a comprar. Y entonces dije, bueno, pues... Pues cojo las que no tengo, las que me llamen más la atención, las que más me gusten Y cogí las que os he enseñado Pues nada, ya lo he puesto todo en las cajas Espero que os haya gustado, esto es solamente así aquí no hay No hay nada más, de donde no hay De donde no hay no se puede sacar Ni se puede comprar Y entonces pues quería compartirlo con vosotros mm, Os he enseñado esta marca Y creo que, bueno, que se pueden utilizar para pa hacer todo lo que nosotros hacemos Para los, los modelos, álbumes, para todo para charm, incluso la que haga pulserita o cosas también. Pues nada, chicas. Esto me voy a quedar organizándolo. Esto que me lo mando Maya. Eh, esto me voy a quedar. Me voy a quedar organizándolo todo. Poniéndolo todo por colores. Aunque sean grandichitas. Os quiero enseñar otra cosa. Que creo que es. Está muy bien. Mirad, que me vino hace semanas de Aliexpress. Y es esto que es, está muy muy bien es durito ¿ves? hay de con la cremallera de varios colores y yo la compré en rosa hay de de varios para guardar varios tarros ¿ves? pero yo lo pedí de 60 y aquí pues tengo guardadas veis son tarritos para guardar pues piedrecitas ¿ves? y cositas estas son las piedrecitas de que yo compré en el action cuando estuve y la he separado y la he guardado por colores ¿Veis? y que me parecen que están muy chulas y dije bueno pues las guardo aquí y ya pues de aquí no se me sale en realidad esto es para el para las piedrecitas del punto del punto diamante ese porque lo sé porque mira lo que me viene me viene para poner las perlitas, aquí viene el pegamento. La, la de esta viene muy completa. ¿eh? La podéis pedir más chica, más barata, más grande, más cara. ¿Veis? Viene para poner, moja esto en el pegamento. Aquí se ponen las perlitas. Y esto es, uy, esto es pegamento. ¿Veis que se está saliendo? Entonces esto se pone aquí y va escogiendo el punto ese, brillo, las perlitas brillantes... Mira, esto es que le he dado un golpe y la he partido. Pero la he partido yo, ¿eh? Venía, venía bien. Esto venía así. Lo que pasa es que yo le he dado un golpe porque lo tenía ahí en el suelo. Digo, bueno, ya lo guardaré. Lo tengo que enseñar. Lo tengo que enseñar. Pero bueno, vale. Ahí se pone el... la piedrecita y lo va llenando con... Y esto es para pegar. Y aquí también trae pegamento. O algo trae aquí. Yo no sé qué. No sé si es para el pegamento y que salga por. ¡Ah, las perlitas! ¿No? Y que vayan saliendo por ahí a lo mejor. No tengo ni idea. Porque yo lo pedí para, para guardar la, las piedrecitas. Y aquí viene con esto también. Para poner en los carteles. Y esto supongo yo que serán para que tú etiquetes las piedrecitas y después sepas cuáles. ¿Ves? Y aquí igual. Viene con esta. Etiqueta, veis, miren dos, que supongo yo que es para para poner los, los números, la equivalencia, veis, lleva aquí como una especie de carpetilla, veis, y aquí pues nada, pues yo pedí el de 60, pero lo hay de hasta de 120, yo he visto, ¿eh? ¿Ves? Y entonces, pues que no lo lleno todo, pues ahora cojo y lo meto en uno, meteré las pilitas más chicas, porque aquí es muy grande, te cogen nada y menos, ¿vale? Con dos que metas ya está lleno. Pues nada, espero que os haya gustado y si es así y me queréis dar un like, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias a las que siempre estáis ahí, siempre me apoyáis, siempre me veis y nos vemos, si Dios quiere, próximamente. Chao, cuidaros.